No puedo llorar hasta el micrófono, llora por mí Y a de veces descubrimos y hablamos de más. Y si la no manda molleto, no danzando de cáncer y la muerte de más. Y ya estamos juntos y más nos amemos bien. I'm okay.